Un joven murió al chocar la motocicleta que conducía con un camión el pasado fin de semana cuando regresaba a su residencia ubicada en la comunidad Ojo de Agua del municipio de Salcedo. Starling Hernández de 20 años de edad pereció en el lugar del hecho a causa de los fuertes golpes que recibió al perder el control de dicha motocicleta y estrellarse contra un camión en el paraje Bellavista. El joven era casado y dejó un hijo de meses en la orfanda.